¡Hola! Bienvenidos a los diarios de Gordon. Hace cuestión de un par de semanas, tres semanas, fuimos al zoo eh, en Madrid, en el centro de Madrid. Y yo grabé un montón de, de, de vídeos eh, de los animales y de las interacciones y todo. Entonces, vamos a ver la experiencia del zoo de Madrid. ¡Hasta luego! Hola, buenos días. Estamos a punto de entrar en el zoo, aquí en Madrid. Estoy con la familia... ¡Hola, familia! Vamos a entrar en el zoológico en Madrid. Zoo Aquarium también. Así que vamos a ver todos los animales. Acaba de cumplir eh, 50 años el zoo. Así que lleva mucho tiempo aquí. ¿Quieres mostrarle una foto, chicos? Dale, Mira, el gorila, el gorila. sí, vamos sí, el sí. Nada más entrar, hemos tenido problemas con los tickets, porque Cintia ha pagado 5 entradas y no salen. Eso es por lo que me vino, pero dice el chico que me tienen que venir 5 como este. Mira a ver si me sale bien o qué. Ah, bueno, aquí sí me sale esto, pero... Sí. Tengo que tener cinco entradas de adulto y una de infantil. ¿tú no quieres estar aquí? Um, bueno, bueno me, me fui aquí porque, porque me obligaron. Yo no quería ir aquí. Porque mi hermano pequeño quería ir al zoo. Y todo todo el mundo pensaba que era una buena idea, excepto yo. Bueno, <risa> pues, yo no quería, pues yo no quería ir. ¡Vale! ¡Hola! ¡Guapa! ¡Guapo! Oye, Mercedes, ha de buen día, ¿verdad? ¿Hoy? Hace un día hoy, Gordon, que a mí no me importa mojarme un poquito, porque con lo que llevamos hace un día estupendo. Hemos ido a claro. coger un día de pene. Exactamente, no hace sol y, y, y además 28 grados, algo ah, así ¿no? Además, Gordon, para venir a Madrid El mejor mes es agosto Porque todo el mundo se va Claro. Y Aunque hay gente, pero maravillosamente Sí, muy bien vale. Hemos aparcado muy bien, todo muy bien Muy bien A Gordon se le dan muy bien los animales Yo creo que Gordon debería darles de comer Mira, favor pues, mucho Yo no sé, yo que no a ver, ¿qué dices, Tindia? ¿Tienes miedo de darle de comer a las cabras? tengo comida para las cabras, pero me da miedo, porque mientras una come, la otra te, te pega por detrás, te muerden, te pegan pellizcos en el culo, te saltan, te atacan, vamos, básicamente, hasta que tiras la comida y corres. ¿Qué es lo que quieren? No? De la, boca, de la boca ¿Qué hay aquí arriba? ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? Qué hay. Oh, un nido enorme Y toda mi familia Bueno, no toda Pero bastante Dormida La foca Y otra foca dormida. Van apuntando los que comen y los que no. Bueno, ha salido de la peluquería eh, mal, ha salido mal. Espero que no haya pagado por ese corte de pelo. Hola, eh, vos vais todos. Es un poco raro, sí, mira. Es un poco. Queda quedarse quieto. Mirando al suelo, gordo. A ver. A verlo, ¿Cómo? Dímelo otra vez. ¿Se llaman qué? Cernícalos. Ajá. ¿Por qué? Por cernerse o elevarse a gran altura y quedarse quieto en observación. Desde Ajá. arriba, mira a ver los movimientos que hay en la Tierra. Pero eh, no con conozco el... ese verbo, cernar. Cernarse. Cernarse. Cernarse. Elevarse. Ah. Vale. Ok. Hola, cariño. ¡Hola, cariño! ¡Qué guapos! <risa> Me encantan. Qué guapos. Es que miras a ese animal y sabes que Dios tiene un sentido del humor. Iba a decir que es un jabalí, ¿no? Un man. jabalí ya... Un jabalí que no, que no anda. Imagínate <risa> cómo está. Está descansando no no pero está muy gordo ah, sí el color de, de la madera sí el color de la madera hay uno escondido ahí gordo dónde entre esos tres muretes ah ahí. sí ahí no hay uno dentro, debajo de ese hay uno debajo de ese hay uno debajo de ese ahí sí. está allí vamos que hablo de está dentro está dentro ¿Está? Vamos adentro, vamos adentro. Aquí, por ahí no. Los cabros intentan qué escapar. Ella, hombre. ¡Qué chabón, ¡Qué uy, ¡Qué cosa. ¡Qué cosa. ¡Qué Mete la mano, mete la mano. Que no hace nada. Ah, sí. No hace nada. ¿Ves? Ah, sí. No Mira, mira, mira. Ya verás tú. Mira, mira, mira, mira. mira. mujer? Sí, lo sé, lo sé. A ver si te va a buscar. Mira, mira. Mira, La mujer tira la bolsa. Ya me voy Así, así. ¿Es el único? ¿Eh? Qué bonito, eh. no es un ¿Le ves o no? ¿Que tiene rayas, si es blanco y amarillo? ¿Sí? Es blanco y naranja naranja, que que que hijo gordo Hola, hola Hola, hola Ay, qué carita, no me digas ¿Vaya Hola se de... ella, ella, ella, ella, Esa es un pelo? Sí, no, no, no. se tiran pedos y Ay, sí! ¡Ahí ¡Ahí ¡Hay dos! ¡Hay dos! ¡Hay sí. dos! ¿Nos ves, Sebas? Sí. ¡Mira Dami! ¡Ven aquí, aquí, Dami! ¡Están durmiendo juntos! allí. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué 50 ¿Qué fácilmente. Una niña que es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué ¿Qué es? No quiero ver a nadie hoy. Sí. Está, se está rascando. Uh, ¡Qué gusto! Se sí, está, está rascando, Mira, y mira el, el tamaño de estos bichos. Son enormes. Son, ¿Sí, lo sé? ¡Hay un montón! ¡Oh, Dios! ¡Mira qué culo está! ¡Cuál! ¡Mira, acércate! ¡Pero abajo! Sí, mira, ese se está sentado encima de él y me da la sensación de que les duele ¡Hay unos culos enormes! Bueno, aquí arriba también. Pero eso no es que moleste. un patín. ¡No quiere más! ¡No quiere más! ¡No quiere! ¡No quiere! Una cita tunda. ¡Qué bonito, de verdad! ¡Me encanta! ¡Vida para allá, se va! Mira, mira. Un, un pez lobo ahí. Un pez lobo. Y el, sí, el pez pico que yo le voy. No, no, no, no. no. Van juntos. Son dos amigos. Son de razas distintas, pero amigos. <risa> ¡Qué ¡Mira! ¡Mira! ¡Es un ¡Mira ahí! chiquitita y qué bonita la de la izquierda. Bueno. Ah, abajo, Qué bonita, de verdad. Qué, qué rara, verdad? rara, ¿verdad? Qué bonita sí, ¡Hola! No. ¿Qué son? Sí. El, el, el grande que es. Mira, el mero. ¿Ese es un mero? Sí, sí, ese. es un mero, creo que algo le ha salido mal por, por esa cara. Oh no, la cara que lleva. Mira, mira la que le. Dios. Mira, le voltean te estás mirando? ¿Dónde está mirando? mirando sí. ¿Eh? ¿Es otra ¡Hola, ¿qué te, abren, te abren el cuerpo en cero coma El búho real. Aquí imperial! imperial! Aquí imperial! Están sacando las fotos. Al entrar te sacan fotos y luego te venden las fotos. Y tenemos la foto. Hemos salido bien. Dice que me super hasta el mono. ¿Hasta el, hasta el gorila. Sí. Ha salido guapo. Mira, igual que el yo el gorila. No, aquí no <risa> Pero tenía... No, estamos en la zona de China. <risa> Son súper graciosos estos monos. Me encantan su cara. ¡Wow! ¡Oh! ¡Vaya! ¡Qué agua tiene, no? Pues no sé, pues se está pegando un, un baño, que no vea. Hello, big elephant. ¡Fua! ¡Qué mal huele! ¡Qué mal huele! No se puede apreciar el tamaño de este bicho, pero es enorme. ¡Enorme! El otro ahí, bebiendo. ¡Es enorme! ¡Es absolutamente! Es mucho más grande que un toro, ¿eh? Sí. Sí. Sí, yo creo que es más grande que un toro, ¿a que sí, papá? Sí, sí, sí. ¿Cuánto puede pesar un toro? Hasta que, sí, sí, 500 sí, sí, sí. kilos? Sí, sí, sí. Son llamas? Hola. Hello. Hola. <risa> Desert Rats. Estos no comen comida de esta. No sé cómo se llama. ¿Qué, ¿Qué? ¿Qué? es esto? Tener una intensidad donde haya un control. No idea. Qué guapa. Mira que tiene como solapas ahí de sí. este. Creo que hemos visto todo, ¿no? Sí, ya nos vamos a ir. Ya, ya. ¿Qué tal la experiencia? Ha estado muy bien. A mí me ha encantado, Gordon. Me Mira los conejitos allí también, los animales. Sí, nos este pasa aquí. muy bien. Venga. Hemos visto muchos animales, claro. hemos comido muy bien, Ay, hemos descansado y ahora sí. ya... ya hace un día estupendo hoy, estupendo, como 28 grados, 20 grados así. Ni eso ahora, ¿eh? Sí, ahora se está súper bien. Muy verde, gris. ¿Y tú cómo te, te la has pasado, verdad? Muy bien. Me ha gustado, los qué animales qué son tan bonitos.